hola qué tal y bienvenidos una semana más a mi canal hoy les traigo mi rutina nocturna actualizada con los nuevos productos que estoy probando y otras cositas que estoy incorporando siendo un poquito más minimalista en cuanto a mi rutina eso es lo que yo he visto que me ha dado eh, resultados y que me ha funcionado así que sin más comenzamos Bueno, hoy como es domingo no tengo muchísimo maquillaje Si se fijan, pues bueno, tengo un poquito de base No me eché la prebase eh, Tengo delineador waterproof, máscara de pestaña Un poquito de rubor, un poquito de sombra Pero no estoy tan producida como en la semana Que es algo mucho más maquillada Entonces, igualmente hago doble limpieza Aun cuando yo no me maquille Hago doble limpieza porque recuerden que si tienen algún protector solar que debiste haberlo usado en el día. Entonces, para que pueda salir bien, tienes que quitarlo completamente con una doble limpieza. Es la mejor manera de hacerlo. Lo fundamental para tu rutina de la noche va a ser precisamente el primer paso de limpieza. Yo prefiero hacer la doble limpieza por la noche y una limpieza bastante sencilla en la mañana, porque no utilizo algún producto que sea bastante, lucho, bastante denso y que no permita que el resto de productos ingresen dentro de mi piel. En cambio como durante el día utilizas protector solar, maquillaje, un montón de cosas si sí hace falta que puedas hacerlo una limpieza mucho más profunda y que tu rostro esté completamente limpio para recibir todos los nutrientes que vas a aportar en la noche. Recuerda también que en la noche es el proceso de regeneración celular, entonces es aquí donde tu rutina debe ser como que más relax, más mood, más énfasis en este aspecto para que puedas así absorber y mm, ir en sinergia con lo que es tu biorritmo, con tu recuperación celular de tu cuerpo. Normalmente yo este paso lo hago en la ducha, cuando me ducho en la noche hago la doble limpieza rápidamente fuera y dentro de la ducha hago la parte acuosa, la primera parte de la base oleosa la hago fuera de la ducha y ya la hago dentro de la ducha, pero hoy para mostrarles lo voy a hacer todo aquí fuera. Entonces, lo primero, recogerse en el cabello Y así evitamos un gran desastre Entonces, con mi cabello recogido Tampoco es que tenga mucho, pero hay que recogerlo Primer producto, Clean Zero Balsamo Limpiador de Vanilla Co Es uno de los más famosos que pueden ver en las redes Lo recomiendan un montón de dermatólogos en Estados Unidos Y eso fue lo que me dio la confianza de poder comprarlo y probarlo es uno de los mejores que he probado Si ¿Sí? recuerdan de mis posts Tanto en Instagram como en TikTok Siempre les digo que hay uno de Erborian Que ya lo descontinuaron, que es verdecito Que era el mejor que yo había probado No entiendo por qué lo descontinuaron Gracias, gente de Erborian, vuelven a sacar por favor Que es demasiado bueno eh, Este se asemeja muchísimo Muchísimo a ese de Erborian Y vamos a ver cómo sería Trae su espátula eh, para que lo puedas utilizar y no meter los dedos y hacer un desastre. Coges la porción, realmente no tienes que coger mucho, es depende de cuánto tengas de maquillaje. Yo cojo esta porción, lo mezclo con mis manos, van a ver cómo esta es la textura, se derrite y esto es lo que voy a empezar a aplicar en mi rostro, voy a ir aflojando, por así decirlo, el maquillaje y que pueda salir todo completamente. Esto es lo máximo porque al mismo tiempo que estás limpiando, estás hidratando sin ser comedogénico en la piel. No se recomienda el uso de aceite de coco en este paso, muchas personas me preguntan aceite de coco yo no lo recomiendo, ¿por qué? porque es comedogénico, es un grado 4 sobre 5, entonces lo que va a hacer es taponar el poro y sacarlo como la base acuosa es mucho más difícil, yo prefiero utilizar productos que son específicamente para este paso de doble limpieza, hay muchísimos en el mercado les he dejado miles de posts tanto en instagram como en tiktok sobre esto, así que vayan allá y los pueden ver, igualmente en la cajita de descripción les dejaré todos los productos que estoy usando si se fijan ya se va derritiendo el maquillaje pero qué pasa, mi delineador es waterproof Entonces aquí siempre coge un poquito más y enfatizo en los ojos No pican los ojos, eso es otra de las preguntas que hacen, no pican los ojos para nada, para nada Entonces ya más o menos así ya tienes por todo el rostro Aceite y lo que vas a hacer es coger agua y emulsificarlo Vas a coger un poco de agua, lo pasas por el rostro y lo emulsificas Venimos Siguiente paso es el limpiador de base acuosa En este caso estoy utilizando uno que he descubierto recientemente de Transparent Lab Este se llama Rose Calming Cleanser Y es un pH 5.5 O sea, es perfecto para poder limpiar tu rostro con el mismo pH de tu piel sin alterarlo ¿Por qué lo escogí? Porque me mudé de ciudad, ustedes o saben que yo me mudé de Barcelona a Madrid El clima en Madrid es un poco más frío, es un poco más seco Y sinceramente pues pega muchísimo más en el rostro Esto me hace un poco más de irritación en el rostro Entonces esto es un limpiador que es bastante calmante pero tiene... Agua de rosas, aloe vera, centella asiática, avena, alantoína O sea, tiene agentes que son hidratantes y al mismo tiempo que son calmantes Está muy muy bien para piel sensible No hace espuma, no te estreses si no ves espuma No hace falta que un limpiador tenga que tener espuma Es vegano eso súper importante No tiene el etiquetado cruelty free Pero sus ingredientes son veganos Y es realizado en GLANES España Entonces no hacen test con animales Si eso te preocupa también Cantidad a utilizar Aproximadamente Esta es la que utilizo Evidentemente con el húmedo Pero si no haríamos un desastre en este video Así que voy y vengo Ok, ya tengo el rostro completamente limpio como ven, ya no tengo rastro del maquillaje Hice los dos primeros pasos de limpieza Sí, tengo dermatitis todavía Señores, es normal, hay que normalizar esto A veces no salen granos, a veces no salen espes, A veces no salen dermatitis eborrica. Es normal Simplemente es un periodo de tu piel y listo Entonces vamos a obviar ese detalle Y recuerda, utilizar una toalla específica para tu rostro En este caso, esta la ven en el primer como por 2 euros O sea, primer, no me entendió y te vas a dar a toquecitos Vas a dejar a toquecitos tu rostro Siguiente paso, siempre les digo que es opcional Puedes esperar un rato que tu piel se le balance el pH O puedes aplicar un tónico En este caso yo utilizo el de Kiehl's El Ultra Facial Toner Es hidratante, es súper básico Y en la noche yo sí lo utilizo con una mopita de algodón Si sí, estas no son las que se lavan, yo sé Estoy esperando que se me cambien para poder comprarme las otras No me lo engañe, gracias entonces, ¿por qué lo hago así? Porque así veo si me queda algún tipo de rastro de maquillaje y no me limpio el rostro. Entonces, cantidad. Mojo un poquito el algodón. Si no lo quieres usar en el algodón, lo quieres usar en las manos, es igual de válido. Y lo que haces es pasártelo por todo tu rostro con cuidadito, suavecito. Para ver si tu rastro está bien limpio o si le quedó algún tipo de maquillaje. Y pasa la prueba. bueno, siempre queda como las motitas de mmm, la toalla y todo esto Y recuerden que tienen piel aquí abajo y que también hay que limpiarla En realidad cuando yo hago esto, lo hago en cuello y escote Pero tengo el suelo. en estos momentos no lo puedo hacer Pero en la ducha lo hago cuello y escote y sale súper bien eh, Esto de que si es hacia arriba, si es hacia abajo, mientras hagas con delicadeza Relax, hermana, la gravedad hace lo suyo Ok Ok entonces vamos a los pasos de serum, tratamiento nocturno Si me han visto en todos mis videos saben que yo soy súper fan del retinol Que soy súper fan de la exfoliación y que soy súper fan de la niacinamida ¿Qué estoy haciendo? De momento no estoy utilizando exfoliantes, porque. qué? Porque tengo la hermatitis súper brotada Incluso por parte de los labios También tengo un poco de hermatitis Entonces no estoy exfoliando porque eso me causa Mucha más irritación Pero eh, conseguí un retinol Que no me da irritación Que no me brota la hermatitis Que me ayuda más bien en todo este proceso Y tiene niacinamida Tiene un 5% de niacinamida eh, 0,3 de retinol que es muy bajito Y tiene un 5% De legic acid Que es un antioxidante que se encuentra en los frutos rojos Es adicionalmente liposomado y es súper económico El hecho de que sea liposomado es que va a penetrar mucho más profundo Aunque tenga poquita concentración de retinol, Lo que va a hacer es que no te va a irritar Pero que va a actuar muy muy bien a capas más profundas Así que la como bien saben, al 5% lo que va a hacer es un efecto calmante Y ahora que tengo puesto estos brotes Genial, estupendo ¿Cómo se llama? No les había dicho... Este Transparent Lab también lo descubrí recientemente Lo consiguen en Primor En Primor lo se consigue y si no, lo consiguen también en su página web Y el serum se llama Gentle Rejuvenation Serum El serum de retinol de Transparent Lab Es bastante espesito Si se fijan Es bastante espesito Y yo utilizo unas tres gotitas Son las tres gotitas y es más que suficiente, créanme Esta es la forma que yo aplico los serums y créanme, les alcanza para cuello, escote, para todo o sea, no se tienen que estar estresando esto es más que suficiente si se hacen así, toquecitos en todo el rostro perfectamente abarcan todo el rostro y ahí yo abarqué todo mi rostro así que estupendo, es maravilloso siguiente paso, aquí si sí utilizo contorno de ojos que también es opcional porque se puede utilizar la hidratante misma y llegarlo hasta el contorno de los ojos, pero yo lo utilizo con un propósito que aunque me rellené las ojeras, eh, sigo haciendo tratamiento con la cafeína estoy utilizando esta de Inkey List, no es de mis favoritas saben que yo utilizaba el serum de cafeína de The Ordinary eh, me gusta mucho más, siento que tiene más efecto la cafeína de The Ordinary pero eh, si eres sensible y que te puede arder un poco este serum de cafeína está súper bien. Incluso lo recomiendan también para personas que tengan rosácea. Mejora un poco la rosácea. la yemita del dedo anular. Nos ponemos... Bueno, es maravilloso. Este aparatito que tengo aquí me llegó en la caja de Look Fantastic del mes pasado, creo. Y es un exfoliante de labios. Entonces, esto una vez a la semana yo lo hago y simplemente lo humedeces. Colocas, es como un títere de dedito, algo así. Y lo vas frotando en tus labios. Hoy no lo voy a hacer, yo me lo hago todos los domingos, una vez por semana, así como también me hago la mascarilla nocturna. Pero, ¿qué pasa? Tengo mucha irritación, entonces no me lo voy a hacer porque ya lo tengo un poco ratito. Eh, pero, habitualmente, una vez por semana me aplico esto. Si no, obvia este paso y no lo haces todos los días. No lo deberías hacer todos los días. Eso va a mejorar la circulación y cuando te apliques el bálsamo labial se va a absorber muchísimo mejor. Pero vamos directamente con el siguiente paso Que es la crema hidratante de Elizabeth Arden Visible Difference La han visto en otros de mis videos Porque es que es muy muy buena Es una crema que tiene ceramidas. No necesitas comprarte la de Elizabeth Arden Yo la conseguí, una muy buena promoción No necesitas comprarte la de Elizabeth Arden Con la de Cerave o la de Isdin, va más que bien Pero esta la tenía, todavía me queda dura un montón, me gusta Esta también tiene niacinamida, Un poquito de niacinamida, Entonces como les digo por todo lo que estoy pasando de la irritación Me va genial Cantidad que utilizo La esparzo en mis manos Y nuevamente A toquecitos Me la voy distribuyendo Que te queda producto que no sabes qué hacer Dios mío de la vida ¡Ah! Mi hermano usted tiene manos Que la piel también es finita Se la aplica en las manitas Así evitamos que se nos descubra La edad por ahí también Terminando con el rostro Vamos con los labios, ¿saben que Este es uno de mis bálsamos favoritos de la vida y lo aplico todas las mañanas y todas las noches Porque los labios también tienes que hidratarlos, ellos demuestran también tu edad Entonces simplemente, ¡uh! ¡Qué un poquito crema Un toquecito del bálsamo en los labios y listo eso es todo. Y como les dije, hoy es domingo y una vez por semana también me aplico una mascarilla nocturna. Esta es la de Laneige, súper famosa. Les dije, cómpranselo en Sephora que te den un super precio. La utilizo una vez por semana, o sea, dura la vida. está la chiquita no pasa nada. No te dije, la 40 50 euros. Esto vale como 5. No sé cuánto vale, pero era una promoción. Entonces, un toquecito Esto, más que suficiente. tú lo aplicas nuevamente en las manos y lo que vas a hacer es... Ahora se llamará toda la hidratación En este caso trata de evitar el área del contorno de ojos en las noches con hidratantes ¿Por qué? Porque los hidratantes en la noche como no te vas a dormir Vas a mm, estar con los ojitos como cerrados Vas a tener esa área como que mm, sin menos movimiento No vas a parpadear Y todo se te va a llenar como de congestión de eh, agua Como si estuvieses reteniendo líquido Entonces vas a amanecer con los ojos hinchados como si hubieses llorado toda la noche No lo hagas si eres una persona que no tiene líquido como yo, vas a vencer con los ojos bastante, bastante hinchados, entonces esto evítalo mejor. ¡Y listo! Esto es todo lo que yo hago en la noche, si se fijan es muy muy sencillo, es una doble limpieza, un serum, un hidratante y un bálsamo labial. Adicionalmente le puedes colocar o no el contorno de ojos si deseas mejorar el área de la congestión, la ojera y todo esto. Si no es que ni hace falta, simplemente con estos pasos lo puedes hacer. Luego que te exfolias una vez a la semana los labios y luego que te aplicas una mascarilla hidratante una vez a la semana, es más que suficiente para mantener tu piel. Ahora, Ciertamente si tú tienes algún tipo de brote necesitas un tratamiento especial Evidentemente yo tengo un tratamiento especial que me ha prescrito mi dermatólogo pero no lo puedo enseñar aquí, porque no es para todo el mundo Así que si tienes algún tipo de brote de dermatitis o algo así ve a tu dermatólogo para que te lo evalúen y vean qué tratamiento necesitas porque tal vez necesites otro diferente al que yo tengo Simplemente eso, o la opinión de tu dermatólogo es completamente diferente y no tengas una dermatitis y no tengas otra cosa Recuerda otra cosa, también un tip súper importante, que tienes que hacer esta rutina con un mínimo 30 minutos antes de irte a dormir, porque si no todo se va a caer en la almohada y la mamá no necesita tener un tratamiento de belleza, tú sí bueno, trata de no tener las redes, ni ver el teléfono trata de despejarte y poder dormir um, súper bien si te puedes tomar algún tecito relajante si tomas melatonina, melatonina, si te tomas algo para dormir pues bueno, que sean de estas cosas naturales que te ayuden a relajarte que te ayuden a dormir y evita tener el teléfono en la cama porque esto también lo que va a hacer es seguir activando tu cerebro no descansas del todo bien no tienes la recuperación celular como debería ser. Entonces simplemente esto. Sigue estos consejos. Y nada. Nos vemos la próxima semana con otro videito. Y si tienen alguna duda. Pues me la dejan aquí abajo en los comentarios. Nos vemos.